Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de los estrenos de 2023 en el inicio de esta cuarta temporada de después de otra función una nueva temporada, eh, como ya lo expliqué alguna vez en este podcast yo voy viviendo las temporadas cada seis meses, ¿sí? cada 6 de enero y cada 6 de julio Empieza una nueva temporada, en este caso ya es la cuarta temporada, es un simple detalle nada más, eh, era más o menos para dividir de alguna manera las temporadas, me parecía muy larga una temporada por año, eh, que debería ser lo común, así que bueno, ¿por qué no cada seis meses? ¿Quién dice que no se puede? Eh, y es el estreno de esta cuarta temporada y... Como pasó el año pasado con la segunda temporada, que fue justamente al principio de 2022, empiezo hablando de los estrenos, los estrenos del de año que vamos a tener por delante, porque recién empezamos, 2023, y justamente voy a hablar de los estrenos. Voy a separarlo en tres partes. Primero voy a hablar de películas que son de 2022, pero se van a estrenar en 2023, cosa que suele pasar... ...con películas eh, que suelen estar en la temporada de premios... ...o que quedaron colgadas y se terminan estrenando tarde acá. Entonces, bueno, se terminan estrenando a principios del de próximo año. En este caso, de 2023. Después voy a hablar de... ...otros estrenos que no entraron entre mis estrenos más esperados... ...entre las películas que más quiero ver del año. Pero que valía la pena eh, resaltar. Y para terminar las 12 películas que más espero para 2023. Arrancando con esto, tenemos Tar, película protagonizada por Kate Blanchett y dirigida por Todd Field, que ya empieza a sonar, ya empieza a sonar la temporada de premios, de hecho, eh, empieza a sonar bastante la actuación de Kate Blanchett. así que tengo muchas ganas de verla. Un pequeño <risa> secretito, no es un secreto, pero bueno. Por ahí no lo sabía ni le sirve el dato. Esta película ya está disponible en internet. Está dando vueltas por ahí. Así como también las próximas dos que voy a mencionar. De hecho una de esas ya la vi. Por si las quieren ver antes de que se estrenen. Eh, falta para que se estrenen todavía. A mí me conviene verlas antes. Eh, porque además tengo que armar la lista de las mejores películas de 2022. Y aprovechando esto. Eh, no voy a esperar hasta... Que se estrenen porque se me va a hacer muy largo si no. Y también tengo que armar las nominaciones para los premios de la función. Vuelven los premios de la función, obviamente. Pero bueno, la voy a ver en estos días. Eh, porque dicen que está muy buena. Porque dicen que la actuación de Kate Blanchett es bastante, bastante buena. Acá en los cines se estrena el 9 de febrero. Si no quieren recurrir a la ilegalidad, si no quieren verla por internet en sus casas. 9 de febrero se estrena acá en los cines. Siempre hablando de Argentina, ¿no? Eh, yo supongo que, si me escuchan de algún otro país de Latinoamérica, más o menos las fechas podrían llegar a ser las mismas. Más o menos. Acá en Argentina se estrena el 9 de febrero. Siguiendo, tenemos de Banshees of Inisherin. Esta es la que ya vi. Muy buena, muy buena. Protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, también está por ahí, Barry Keoghan, y dirigida por Martin McDonagh, que a mí me enamoró, me enamoró completamente, con Free Builders Outside Ebbing, Missouri, peliculón, peliculón, eh, tres anuncios por un crimen, creo que, que, que le pusieron por acá, en Latinoamérica, muy buena película, en este caso ya se las recomiendo, así que si la quieren ir a ver al cine, que la verdad, vale la pena para el cine. Vale la pena para ir a ver el cine, 2 de febrero, una semanita antes que tal y el 26 de enero tenemos el estreno de The Fable Mans. la nueva película del gran Steven Spielberg. Tengo muchas ganas de ver esta película, esta también ya está dando vueltas eh, por internet, de hecho ya la descargué, simplemente tengo que verla. Eh, a ver, estamos hablando del hombre cine, estamos hablando de Steven Spielberg, es una película para ir a ver el cine, claramente. Eh, pero bueno Si la quieren ver antes, anda por ahí Si quieren esperar a verla en el cine 26 de enero El 19 de enero, un poquito más cerca Al menos del momento en el que estoy grabando esto Una película que tengo muchas ganas de ver Que lamentablemente La crítica la está matando No sé por qué, o sea Para matarla De la manera en la que la están matando Tiene que ser muy mala eh, Y viniendo de... Un director como Damien Chazelle Siento que hay algo raro ahí. No sé. Sacaré mis propias conclusiones el 19 de enero cuando entre a la sala del cine y vea Babylon. La próxima película, como dije, es del gran Damien Chazelle que tiene en su elenco a Brad Pitt, Margot Robbie, también está Tobey Maguire, Diego Calva, que también dicen que está muy bien en la película. Eh, no sé. Damien Chazelle A ver. Hizo Whiplash, hizo Lala Lang. ya con esas dos películas está entre mis directores favoritos, solamente con eso. Yo le pongo todas las fichas. No me la baja la verdad del tema de las críticas. Eh, siento que puede ser uno de esos casos en donde por alguna razón se la agarraron contra la película, pero la película está buena. Aunque hay que ver, hay que ver. Eh, cuando la vea voy a hacer un episodio porque es también Cell, obviamente. Pero, eh, más allá de eso, tengo muchas ganas de verla y bueno, queda esperar al 19 de enero. Y la última dentro de este apartado de películas del 2022 que se estrenan en el 2023, una que se está estrenando ahora, ya. O sea, van al cine y está, al menos si están escuchando este episodio, en eh, las fechas cercanas al estreno justamente del mismo push in boats, The Last Wish. Claro, yo lo digo así y piensan, se Seba, sacate la papa de la boca para hablar. Sí, pronuncio muy mal en inglés, pero no saben ni de lo que estoy hablando. Bueno, estoy hablando de la película del gato con botas. Que me sorprendí por dos razones. Primero, vi los avances en el cine. Eh, inevitablemente los vi. O sea, no me interesaba esta película, para ser sinceros. Y vi los avances. La verdad que me... Me interesó. Después de ver una vez el avance, eh, no parece tan mala, bueno... Eh, ¿La segunda vez? Bueno, está interesante. Pero, claro, yo pensaba, che, seguramente hicieron 62 películas del gato con botas y esta es la número 63. Eh, todas spin-off, obviamente, del personaje de Shrek. Y no, no, esta es la segunda. Y mi otra sorpresa es que está teniendo muy buenas críticas. Eso, la verdad, que me sorprendió. Así que no digo que, que la vaya a ver, pero puede ser, puede ser. Es un efecto muy parecido al de Top Gun. Que eh, ya lo he comentado cuando hablé de Top Gun Maverick en, en este podcast. La primera no me gustó, pero la vi porque quería ir a ver la segunda. Por dos razones: porque toda la gente que la fue a ver estaba hablando maravillas de esa película y porque los avances que me pasaban en el cine me estaban, eh, digamos, seduciendo para ir a verla, básicamente. Algo parecido a lo que me está pasando acá. Así que por ahí, para sacarme la duda y ver con mis propios ojos a ver qué onda, puede ser que la vaya a ver, puede ser. No confirmo nada, pero si alguien acá es fanático del Gato con Botas de Antonio Banderas o del universo cinematográfico de Shrek... Eh, la película del Gato con Botas ya se estrenó Ya se estrenó, ya está en cines así que pueden ir a verla Todas estas películas que nombré son de 2022 Pero se están estrenando en 2023 acá en Latinoamérica al menos Y en especial en Argentina Ahora, ahora vamos con películas exclusivamente de 2023 Y empiezo con una que está dando vueltas hace rato Que se tenía que haber estrenado el año pasado y no se estrenó y supuestamente se va a estrenar este año Pero no se sabe nada No se sabe absolutamente nada Tuvimos una imagen Que es la única imagen que tenemos Y absolutamente nada más Estoy hablando de Killers of the Flower Moon La famosa película de Martin Scorsese Protagonizada por Leonardo DiCaprio Jesse Primos, Robert De Niro Brendan Fraser también Se tenía que estrenar el año pasado Y la pasaron para este año Pero no tiene fecha de estreno confirmada todavía eh, Así que no sé que decirles, se tendría que estrenar este año debería estrenarse este año, así que esperemos a ver qué onda eh, la verdad al momento de grabar esto eso también lo tengo que hablar con todas las películas que voy a mencionar incluso las que están entre las 12 que más espero todo esto de lo que voy a hablar en este episodio en cuanto a expectativas es al momento de grabar esto porque por ahí no sé eh, la mayoría de todas estas películas no tienen un tráiler, ahora, no tienen, nada, por ahí una imagen, un póster, pero muy pocas no todas tienen un tráiler o un pequeño teaser o algo, entonces, no sé, por ahí, sin eso no, no estoy tan enganchado obviamente no hablamos de películas que ya tienen otras películas atrás, como es el caso de Marvel eh, ahí ya de por sí con el título solo me puedo dar una idea y me puedo manejar pero, no sé, por ejemplo la nueva película de los juegos del hambre esta precuela, que van a sacar no, no, no hay nada o sea, eh, tenemos al elenco pero no hay nada más el logo y, y no, no hay un avance, no hay nada entonces esa película que ni siquiera entró spoiler alert ni siquiera entró entre las 12 que más espero eh, justamente está ahí porque no me está manijeando y porque no sé nada. Por ahí, en unos meses, sacan un tráiler y yo quedo loco. Y ahí se pone como una de las películas que más quiero ver en el año. Puede pasar. También algo que pasa es que hay películas de las que no se sabe absolutamente nada y que durante el año salen así, de la nada, brotan y terminan siendo peliculones. Que a este momento no conocemos, no sabemos ni siquiera que se van a lanzar. Así que esto es, digamos, parándonos en enero, primeros días del año, y mirando para adelante. Es un año muy largo, así que eh, eso es para aclarar. Siguiente película de Peasants. Esta, primero que seguramente la estoy pronunciando mal, eh, y segundo, pasa algo curioso. Yo entré a Leatherbox. Mi, mi Biblia Mi lugar eh, para, para ser feliz Y Mi religión Leatherbox es mi religión Y busqué películas de 2023 Para armar este episodio Y ver todas las películas que se estrenaban en el año pues son un montón Y me encontré con esta película Me llamó la atención el póster No es la gran cosa Pueden buscarlo De Peasants se los deletreo. T-H-E-D-P-E-A-S-A-N-T-S. -a The Peasants. O Peasants, no sé cómo se pronuncia. Es una película polaca. Me llamó la atención, repito, el, eh, el póster. Estaba viendo todos los pósters de todas las películas que se estrenaban en 2023. Y me encuentro con este póster. Me llamó la atención. Me doy cuenta que es una película placa, no se sabe mucho más. Dudo que se tiene acá en Argentina, pero seguramente por streaming o alguna cosa va a terminar llegando o se va a poder encontrar en internet. No tengo idea qué onda esta película, pero la menciono porque por ahí termina siendo un peliculón, una de las mejores películas del año. Y yo ya la tengo marcada para verla. O sea, ya con el póster comp me compro. Algo que me pasó con otras películas, y una que ya he nombrado varias veces, creo, en este podcast, eh, como mínimo una vez la habré nombrado, Never Rarely Somethings Always, que ya debería ser un episodio de esa película. Eh, siempre me acuerdo de esa película cuando menciono estos casos de que me llame la atención un póster y entra una película, y me había pasado con esa película. Y, y bueno, a veces hay que juzgar a un libro por su portada, y... Eh, los póster termina siendo la puerta de entrada para eso Así que nada, la tengo anotada The Peasants. Película polaca que se va a estrenar este año Vaya uno a saber dónde Pero bueno, se va a estrenar Siguiente película Las próximas tres que voy a nombrar No las tenía Las agregué hace un ratito Por distintas razones que voy a mencionar ahora La primera, Cocaine Beer Sí El oso Cocainómano Eh... Rápidamente la historia real de Un oso que ingirió Cocaína Esto pasó de verdad No sé en dónde, pero pasó de verdad E hicieron una película, obviamente Por supuesto, o sea Un oso que toma Cocaína es para hacer una película La pasé en, entre Todas las películas que, que me aparecían En 2023, pero no la noté Porque la verdad no me llamaba la atención Y antes de empezar a grabar de curioso ya estaba en YouTube por una de las películas que voy a mencionar ahora Que estrenó tráiler Y pensé, bueno, eh, voy a ver el tráiler, a ver qué onda Porque yo me imaginaba por alguna razón algo más de terror Además el póster de esta película como que inspira más a, a algo de terror Tiene una pinta de que va a ser un delirio esta película No sé, me compro, me compro, me compro eh, Quiero ir a verla se va a estrenar el 9 de marzo, falta un poco todavía, pero es una película, es la película, creo yo, de todas las que se van a estrenar este año, que es para ir a ver con amigos. Es esa película que no sabes qué ir a ver. Con amigos, porque si querés ver una de Marvel No, pero te viste las otras 300 Películas antes, no, la verdad que no las vi Querés ver una de Disney, no, no me gustan Las de Disney, ya estoy aburrido de las de Disney Una de terror, no, no me gusta El terror eh, La sirenita, no, la sirenita es negra No sabes qué ir a ver Con tus amigos, el oso coca No, mano. Eh, Nada más que decir Vean el tráiler, si no, la verdad que Tiene pinta, tiene pinta Bu Is Afraid película de Ari Aster. Ari Aster el enfermo mental que nos trajo Hereditary y Midsommar vi ambas películas, ambas películas me gustaron, y bueno esta película está pronunciada por Joaquín Phoenix, o sea, si Joaquin Phoenix ya no es garantía para una buena película, tenemos a Ari Aster así que, bueno no hay fecha de estreno, confirmada, pero va a llegar este año y la otra película de este grupito de tres. Que agregué después. Bueno, la de Ari esta la agregué. También la había pasado de largo. Y hoy se estrenó el póster. Eh, no es el caso de... Uh, el póster me puso remanija. Como pasó con la película placa. Pero... Pensé, bueno. La voy a agregar. Porque ya me interesa. Me interesa. Hay como una cosa ahí con Joaquin Phoenix. El personaje. No tengo idea de qué va la película. Pero bueno. Me interesa. Eh, sí, me compro el póster. qué digo que no. Sí, me compro el póster. Eh... Soy muy fácil de convencer a veces. Eh, y la otra de este grupito de tres que agregué hace poquito, antes de empezar a grabar, fue Renfield. Acá está un poco más justificado porque el día en el que estoy grabando esto se estrenó el tráiler. Y me gustó. Sabía de qué se trataba esta película, pero no la metí para mencionarla porque, qué sé yo. Pero la verdad que me gustó. Es sobre el asistente de Drácula que se cansa. ...de llevarle gente para que Drácula le chupe la sangre. Entonces va a un grupo de terapia y les habla sobre una relación tóxica que quiere dejar. No les cuento más. Vean el tráiler. Tiene un toque de comedia. Va por ese lado, no por un lado más de terror. Va por un lado más de la comedia y está dirigida por Chris McKay. Que no lo tengo mucho, pero dirigió The Tomorrow War. Una película que me gustó bastante, protagonizada por Chris Pratt... Eh, está buena, está buena eh, La encuentran en Prime Video Pueden ir a verla si quieren eh, Al menos a mí me gustó, qué sé yo eh, Así que nada Renfield se estrena Me estaba olvidando la fecha, el 6 de abril No falta tanto, 6 de abril Estreno en cines Siguiendo con otros estrenos A Good Person Película protagonizada por Florence Pugh Que hace poquito cumplió años Feliz cumpleaños, Florence. Y Morgan Freeman se estrena en cines el 23 de marzo. Creo en el cazador. Otra de las películas dentro de este universo de Marvel, pero de Sony que a nadie le interesa. Pero que Sony sigue sacando películas. Como si pensara que a la gente le gustan estas películas. Pero bueno, yo hasta que no salen y las veo, tengo fe. Incluso con Morbius, viendo los avances, tenía fe. Después, bueno, se fue todo al demonio Pero tengo fe Está Alan Taylor Johnson, o sea Actorazo, actorazo Así que, no sé No sé qué pensar, sinceramente, con esta película. Ya no sé qué pensar Pero se estrena el 5 de octubre, falta todavía Falta todavía eh, Blue Beetle, acá Esto ya lo comenté en el episodio de Black blackham Todas las películas que se van a estrenar este año De DC No tienen mucho sentido Porque se va a reiniciar todo Así que la voy a ir a ver porque... A ver, voy a ir a ver todas estas películas de DC porque me, me interesan. En algún punto, por algo, me interesan. Eh, pero medio al pedo. O sea, obviamente ya las tienen, las van a estrenar y qué sé yo. Pero bueno, Blue Beetle se estrena el 17 de agosto. Tenemos Winnie the Pooh, Blood and Honey. Esta película, a ver, a mí personalmente no me interesa. Por eso está en esta lista de otros estrenos del año. Pero sé que a mucha gente sí le interesa. ¿Qué pasa? Ahora se pueden hacer adaptaciones libres con los personajes. Hay algunas cositas ahí todavía que no dejan utilizar por completo al personaje o algo por el estilo, no sé cómo es. Pero se puede utilizar. Se puede utilizar. Y lo primero que hicieron obviamente es una película de terror Super gore y re loca. Vi algo del tráiler que, que, que salió. No vi mucho porque, repito, no me interesa, pero... Puede llegar a estar buena Puede llegar a estar buena No hay fecha de estreno Confirmada Pero va a llegar este año agárrate porque Esta pronunciación Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Of Yo sé que A ver eh, Estoy más cerca del Diego Martínez Que del Cuno Güero, Claramente eh, No sé cómo lo pronuncie Calabozos y Dragones Honor entre ladrones. Mira con rima y todo. No me había dado cuenta. Llega el 30 de marzo. Es eh, una película que está basada en este popular juego de mesa. Eh, popular en Estados Unidos. Acá no conozco a nadie que haya jugado a calabozos y dragones. Sinceramente. Si conocen a alguien, díganme. Porque la verdad, yo no conozco el juego. No sé de qué se trata. Lo vi en películas y series de Estados Unidos. Acá no existe. Acá tenemos el memo test... El Monopoly y. ¿Qué más teníamos? Eh, el otro. No me acuerdo. Eh, el Dominó. Y otras cosas más. Otro juego de mesa muy buenos. Pero ese no. Eh, protagonizada por Chris Pine. ¿Sí? Michelle Rodríguez. Y. Sofía Lilis. Sofía Lilis, la de It. Eh, de Andy Mosquiti. Eh, vi el trailer y la verdad que me gustó interesante. Igual tiene pinta de que es la típica película que promete y después es mala. Ojalá que no. Ojalá que sea un blockbuster interesante, una película agradable para ir a ver. Esa típica película que no te querés complicar con la trama, no querés pensar demasiado, querés disfrutar, querés comprar un balde de pochoclos y pasar un par de horas tranqui viendo algo que te divierta, algo que te guste, que esté bueno... Que, no sé, disfrutes eh, visualmente con escenas de acción, con dragones en este caso. Eh, así que tiene pinta de eso. Ojalá esté buena, se estrene el 30 de marzo. Hay que esperar un poquito, pero eh, tiene pinta, tiene pinta. Crit 3. Acá entramos en un terreno. Yo sé que me van a putear. Yo sé que me van a decir de todo. No vi ninguna película de Rocky. Ninguna, no sé cuántas son, pero no vi ninguna. Y obviamente no vi las dos anteriores de The Creed antes de esta tercera. Protagonizada, como las anteriores de Creed, por Michael B. Jordan. Y también por Jonathan Majors, que este año, evidentemente, va a poder pagar el ABL porque va a estar en el cine, al menos con dos películas que van a ser eh, importantes en cuanto a taquilla. Y también está Tessa Thompson, ¿sí? Michael B. Jordan, Jordan Majors y Tessa Thompson, y dirige Michael B. Jordan ¡Wow! Es el debut como director de Michael B. Jordan así que vamos a ver qué anda Creed 3 se estrena el 2 de marzo Napoleón, película dirigida por el gran eh, y no me pongo de pie porque <ríe> estoy muy cansado, pero menciono que la dirige el gran Ridley Scott eh, Protagonizada por Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby. Mira vos. Gran actriz, gran actriz. Eh, no hay nada de esta película. Solamente sabemos que es de Ridley Scott, que la protagonizan Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby y que se va a estrenar este año. Teniendo en cuenta lo que hizo Ridley Scott con The Last Duel, me interesa, me sirve. Eh, pero bueno, vamos a ver qué onda esta película, que no tiene fecha de estreno. Sabemos que llega este año. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Uf, cómo estoy con las pronunciaciones hoy impresionante. Película spin-off y precuela de los Juegos del Hambre. Sí vi los Juegos del Hambre, las vi las cuatro películas. The Ballad of Songbirds and Snakes, que nos va a contar la historia de Snow, el viejo que odiamos todos en las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence. Bueno, ese. Eh, me interesa, me interesa. No hay nada. Eh, de hecho, puse de ejemplo esta película cuando hablé anteriormente sobre mis expectativas con todos estos estrenos. No hay nada. Está el logo, que está lindo, no lo voy a negar. Cuando se estrenaban en cines las películas de los Juegos del Hambre, estaba muy... Eh, no sé si enamorado de las palabras. Fascinado. Fascinado queda mejor. Estaba muy fascinado con, con toda la parte estética y, y artística de, de todo este tema de los distritos de, de los logitos eh, toda la parte eh, de marketing si se quiere porque si sí, se recibía como marketing eh, el sinsajo y todo eso eh, así que nada por eso menciono esto al momento de hablar del logo de la película eh, y vamos a qué onda ahora me interesa bastante, me sirve, me sirve. 16 de noviembre va a llegar esta película. Eh, y seguramente, cuando tengamos un tráiler, me voy a poner más manija. Seguramente. Si, yo creo que si hubiéramos tenido, aunque sea un teaser, entraba entre las 12 películas que más espero para 2023. Pero bueno, no, no hubo nada, así que por ahora la dejo acá. Knock at the Cabin, película dirigida por M. Night Shyamalan. Eh, me parece loco que trae una película Tan cercana a su anterior película Old eh, O oh, a mí se me pasó el tiempo volando ¿Cuándo se estrenó Old? Se estrenó hace poco 2021, sí, hace dos años uh -huh. eh, Bueno, por ahí no se anticipó tanto como Old Me acuerdo que esa película eh, Tuvo mucha previa eh, Desde que se supo que M. y Shyamalan estaba trabajando en esa película Era como, uh, la próxima de M. Night Shyamalan, Se viene con todo, no sé qué Encima, con el COVID eh, Se atrasó el estreno Se pasó el estreno para más adelante Y era como, uff, ¿cuándo va a llegar? Estamos todos esperándola eh, Y esta película como que de la nada salió mm, Más o menos Pero bueno, vi un poco del tráiler No lo vi completo O, o si sí lo vi completo, no me acuerdo Pero... Me acuerdo que algo vi. Y está interesante, está interesante. Eh, protagonizada por Jonathan Groff, Ben Aldridge Christian Cui, Dave Bautista y Rupert Green, nuestro querido Ron Weasley. Y llega ahora, eh, nada, 2 de febrero, a los cines. The Little Mermaid. Que se los digo así y me van a preguntar: ¿de qué estás hablando, boludo? ¿Qué decís? La sirenita, la sirenita, la sirenita negra. Eh, el otro día vi el trailer en, en el cine. Cuando fui a ver Avatar, les voy a ser sinceros. No, no tengo expectativas con esta película, pero no porque la sireneta sea negra. Eso no me interesa. Porque en los live action de Disney es como que, qué sé yo, no, no me están llamando la atención. Eh, como creo que a ninguna persona Les está llamando la atención. Quiero cosas originales. Eh, pero bueno, vamos a ver qué anda Por ahí está buena. Vamos a ver, vamos a ver. El avance de esta película, la verdad que me parece interesante. Eh, se ve bien, o sea, se ve bien. Vamos a ver, bueno, o sea, visualmente puede estar espectacular, pero por ahí la historia es malísima. La película es mala, entonces, bueno, vamos a esperar. Pero le pongo mis fichitas, pocas, pero le pongo mis fichitas a La Sirenita, de Little Mermaid, 25 de mayo, en cines... Scream 6 Que es la secuela De la última De Scream que se terminó el año pasado Acá sí, otra que en una de Yamanan, O sea, una película atrás de la otra O sea, el año pasado tuvimos Scream Y ahora tenemos Scream 6 Que Es raro que le pongan 6 Cuando al anterior No le pusieron 5 Pero era la quinta Pero en realidad era como Un reboot eh, no entiendo. Pero no me importa, no me importa. Ya el pequeñísimo teaser que se mostró con eh, todos ahí en el subte de Nueva York en Halloween con la máscara de, de este asesino, de Scream, me, me pareció espectacular. Ghostface. Ahí está, no me salía el nombre de la máscara. Todos con, con la máscara de Ghostface. Ahí en el, en el subte. Y las luces que se van apagando. Ya ya ya me llamó la atención. Ya me llamó la atención. Y, y la anterior me gustó. La verdad Me estuvo buena. La disfruté. Y obviamente tengo ganas de ver esta película. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntaron ustedes? Porque está Gina Ortega. Sí, obviamente. Genia, genia Gina Ortega. Que en 2022 la pegó con todo. Estuvo en X. Estuvo en estudio 666. La de Foo Fighters. Estuvo en Scream, justamente. Esto lo mencioné cuando hablé de X en el especial de Halloween. Hace poquito en el podcast. Y la vamos a tener. También estuvo en The Fallout. No hablé en el podcast de esa película, pero la vi y me gustó. Muy buena peli. Y ahora va a estar en Scream 6. Qué genial, Gina Ortega. Y está en Wednesday. Eh, Merlina. No le digan miércoles, por favor. No, no, ¿Por qué ese mal gusto? Yo sé que... Eh, en España creo que le dicen miércoles. Merlina, Merlina queda más linda, qué sé yo. Eh, tengo que ver esa serie. Dicen que está muy buena. Y esta Gina Ortega. Genial. Genial Gina Ortega. 9 de marzo. Scream 6. Así que vamos a ver qué onda. Yo tengo bastante ganas de ver esta película. Otra de DC. Aquaman and the Lost Kingdom. 21 de diciembre llega a los cines. No tengo mucho para decir porque, repito, con las de DC tengo este problema de que al no tener continuidad este universo cinematográfico después de estas cuatro películas que se van a estrenar en 2023, la verdad no tengo expectativas porque a futuro no hay expectativas con estos personajes, con estas historias y todo lo que ya vimos. Así que, bueno, la iré a ver al cine pero mucho más que eso no hay. 21 de diciembre, la secuela de Aquaman, protagonizada por Jason Momoa. How do you live? Película que se estrena el 13 de julio, el fin de semana de mi cumpleaños, y dirigida por Hayao Miyazaki, el genio detrás de Estudio de Ghibli, eh, que también dirigió El viaje de Chihiro, la de Totoro, Princesa Mononoke, peliculón. Película en Princesa Mononoke Y muchas más de Estudio Ghibli Que yo no vi Tengo que ver muchas de Estudio Ghibli que todavía me faltan Pero las poquitas que vi me encantaron Y la gran mayoría dirigida por Ayao Miyazaki Que estrena esta película eh, De la que no se habló mucho La verdad nadie la metió en eh, Esas listas de las películas Más esperadas, nadie la mencionó en ningún lado Y yo la encontré en Letterbox Dice que se estrena este año por ahí no se estrena en 2023, por ahí está mal la fecha y se estrena en 2038, no se sabe. Pero, si acá dice que se estrena en 2023, bueno, se estrena este año. Y la verdad, ya por el solo hecho de que sea de Miyazaki, me interesa. Así que bueno, veremos qué onda. Se estrena el 13 de julio. Shazam, Fury of the Gods. Lo mismo que anteriormente mencioné. La verdad que era de las películas de DC que más tenía ganas de ver. De todas las que se estaban por estrenar. Pero bueno. De nuevo. Este temita de que ya no tengan continuidad estas historias. Me la baja un poco. Pero igual la voy a ir a ver. 16 de marzo llega a los cines. Otra que llega el fin de semana de mi cumpleaños. Estoy hablando de Misión Imposible dead Reckoning parte 1. Protagonizada obviamente por Tom Cruise. Y llega el 13 de julio. The Flash. Otra vez. <risa> DC. Todo lo que sea de DC este año. En el cine lamentablemente... Me tiene con las expectativas bajas. Pero bueno, en febrero va a llegar un tráiler de The Flash. Protagonizada por Esra Miller. Eh, y dirigida por Andy Muschietti. Esta la banco un poco más porque, bueno, Andy Muschietti. Y nos golpeamos el pecho y gritamos mi país, mi país. Pero bueno, qué sé yo. Entre todo lo que pasó con DC y encima todo lo que pasó con Esra Miller es como que... <ríe> Y encima era la oportunidad perfecta esta película para reiniciar todo en DC y ni siquiera va a tener continuidad. O al menos hasta ahora, hasta el momento de la grabación de este episodio. El anuncio que se tiene sobre lo que va a pasar en DC es que todo lo que ya vimos no va a tener importancia. Y se va a empezar todo de cero, así que no tengo ni idea qué va a pasar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con The Flash que llega el 15 de junio. The Marvels. 27 de julio, fa, entre junio y julio vamos a tener varios estrenos eh, Es de las películas de Marvel de este año la que menos me llama la atención Por eso está acá eh, A ver, me interesa pero no tanto eh, Igual con el final de Miss Marvel, que por las dudas no lo voy a spoilear, pero bueno eh, que conecta bastante ese final con, con esta película con ese final eh, me manije bastante la verdad y aparentemente eh, vamos a tener otra conexión durante el año, tampoco quiero decir mucho para no arreglarles nada eh, vamos a tener otra conexión este año antes de esta película y todavía falta un avance así que vamos a ver qué onda eh, probablemente por eso no estoy tan manija con esta película pero me interesa, me interesa bastante, así que vamos a ver qué onda. de Marvels, eh, que va a tener a Capitana Marvel de vuelta, va a tener a Mónica Rambo y va a tener a Kamala Khan, Miss Marvel, justamente. Así que veremos qué onda. de Marvels, que se estrena el 27 de julio. Y antes de entrar a las 12 películas que más espero del año, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Acá también. Me van a putear. Porque no vi ninguna de las películas de Indiana Jones. No vi ninguna de las películas de Rocky. No vi ninguna de las películas de Misión Imposible. Y no vi ninguna de las películas de Indiana Jones. Por suerte, las de Indiana Jones son menos. A comparación de las de Rocky y Misión Imposible. Eh, igual. Si quiero ver esta película, tengo que ver las anteriores. Así que. Bueno. Me interesa, por algo está acá, eh, más allá de que tendría que mencionarlo igual, más allá de que no me interese porque es una cuestión de informar y, y bueno, eh, eso, pero me interesa, la verdad que me interesa, así que vamos a ver qué onda, además está Phoebe Waller-Bridge, la genia detrás de Fleabag y obviamente Harrison Ford, así que espero llegar a ver Todas las anteriores para poder ir a ver esta nueva película de Indiana Jones que llega el 29 de junio. Y ahora sí, las 12 películas que más espero en este 2023. Puesto número 12 para Wonka, película eh, protagonizada por Timothy Chalamet y dirigida por Paul King, que es el director de las películas de Paddington. No vi la segunda, pero vi la primera, me gustó bastante. Y si tiene ese tono a Paddington, la verdad que va a estar bastante interesante Más teniendo en cuenta lo que es Willy Wonka Así que, bueno, hay que esperar, hay que esperar bastante 14 de diciembre Pero tengo ganas, tengo ganas de ver esta película Elemental, en el puesto número 11 Me pasa algo con Elemental, que es la próxima película que va a estrenar Pixar Y es que, no soy el único que piensa esto se parece mucho en cuanto a imágenes que pudimos ver y, y más que nada por el teaser. Se parece mucho a Inside Out, intensamente. Y también tiene cositas de su topia. Eh, tengo miedo. Eh, <ríe> miedo, bueno. Pero eh, siento desconfianza de lo que puede salir. Porque no, no lo siento tan original. Por esto, ¿no? Porque a muchas personas les hizo recordar ah, intensamente. Y a mí en particular, por toda esta parte de la ciudad. Y, y, y todos estos seres eh, elementales, justamente, diferentes viviendo en un mismo lugar. Como pasaba con utopia, eh, con los animales. Eh, se me hace que... Hay como... Cosas que ya vimos en una nueva película. Y, y mencionaba en, en lo de los live action. Que yo quiero cosas nuevas. Quiero cosas nuevas. Y, y esto es como que no es tan nuevo. Por ahí me cierran la boca. Y terminamos viendo algo muy bueno. Que nada que ver con Intensamente y nada que ver con Zootopia. Pero por lo pronto... Tengo esa desconfianza, aunque está entre las películas que más quiero ver este año. Así que bueno, tengo ganas de ver esta película. 15 de junio va a llegar a los cines. Puesto número 10 para The Super Mario Bros. Movie. Acá me pasa algo parecido a lo que mencioné anteriormente, pero con el videojuego. Nunca jugué al Super Mario. Sí lo jugué eventualmente, alguna vez algo habré jugado, pero... No eh, pasarme todos los niveles y viciar como loco al Super Mario. Eh, pero conozco eh, personajes, conozco algunas cositas de la historia. La banda sonora de Mario Bros. es icónica, haya jugado o no. Eh, y los avances me gustaron. La verdad que la animación está muy buena. Illumination se encarga de esta película. Illumination trajo a mi villano favorito y a los Minions, así que sabe de animación, les guste más o les guste menos. Mi villano favorito la recontra pegó y los Minions ni hablar, ¿no? Obviamente. Eh, así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, además cuenta ya con la base de la popularidad del videojuego y de todos sus personajes. Así que vamos a ver qué onda esta película que llega el 6 de abril. Y que cuenta con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black. Así que bastante interesante la película de Super Mario Bros. Puesto número 9 para Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Que llega dentro de poquito, 16 de febrero. Tengo ganas de ver esta película porque nos va a presentar al villano principal de eh, la saga del multiverso. Kang el Conquistador. Eh, y las películas de Ant-Man la verdad que me gustaron. Es un personaje que me gusta dentro del MCU. Me está gustando que por ahora, por ahora, eh, por ahí entre este momento en el que estoy diciendo esto. Y el estreno de la película me arruinan esto que voy a decir. Pero por ahora no estamos teniendo tantos avances. No estamos teniendo los famosos spots televisivos que... Arruinan a veces las películas, en específico de Marvel eh, No se está mostrando prácticamente nada Tuvimos un tráiler y listo Es obvio que vamos a tener otro tráiler De hecho creo que ya se anunció que va a llegar otro, otro avance de esta película Pero ojalá no muestren demasiado Ojalá no muestren demasiado y ojalá sigan así Porque la verdad Quiero ir eh, sabiendo lo menos posible Y ya sé bastante Quiero ir sabiendo poco, poco, eh, porque también es algo que le salió mal a Marvel en sus películas anteriores. Mostrar mucho, mostrar demasiado, eh, y eso no ayuda. Ojalá sigan así hasta la fecha de estreno, porque es una película que me interesa y que quiero ver sorprendiéndome en el cine. Y que no me terminen arruinando la experiencia con, con los avances, así que, bueno... 16 de febrero, ant and the Wasp, Quantum Mania, la película número 9 de esta lista. Y en el puesto 8, John Wick, capítulo 4. La cuarta película de John Wick. Eh, ¿Qué decir de John Wick? El personaje de acción de los últimos años. Lejos. De hecho, John Wick creo que fue el personaje que enalteció a Keanu Reeves en los últimos años. Eh... Y la verdad que las películas de John Wick están buenas. La tercera película de John Wick es, es una locura. Es una, es una locura. Es una completa locura, me acuerdo que la fui a ver al cine eh, y, y la disfruté, pero por completo. Y es increíble que hasta ese punto sigan pensando en asesinatos originales. Para una persona que ya es sobrehumano el poder que tiene para seguir sobreviviendo y para matar gente y todo eso. Pero bueno, no quiero hablar mucho de John Wick. Simplemente que estoy esperando bastante esta película que se estrena el 23 de marzo. No falta tanto. Así que bueno, a esperar que no falta demasiado para ver esta cuarta película de John Wick. Puesto número 7 para Asteroid City. La próxima película de nuestro querido y amado Wes Anderson, huesito Anderson. Eh... No se sabe prácticamente nada de esta película. Sabemos que el cast está integrado por Margot Robbie, Tom Hans, Maya Hawke, Jeffrey Wright, Scaldinho Hanson, Lee Schieber, Tilda Swinton, Jeff Goldlum, Brian Cranston, Jason Schwarzman, William Dafoe, Steve Carrell, Adrian Brody, Tony Revolori, Sofía Lillis, Edward Norton, un montón de gente, como siempre nos acostumbra... Wes Anderson a tener un elenco bastante interesante. Y bueno, eh, repito, no sabe mucho esta película más allá del elenco, del cast. Que también va a estar Alexander Desplat, uno de mis compositores favoritos. Que también en los últimos años ha estado haciendo bandas sonoras impresionantes, increíbles. Y bueno, es Wes Anderson. A ver, ¿qué más se puede pedir? 15 de junio, el estreno en cines, así que a esperar, a esperar al estreno de la nueva de Wes Anderson, puesto número 6, una de las más esperadas del año, no solamente por mí, sino por mucha gente, Barbie. Barbie. La película de Barbie que va a estar protagonizada por Margot Robbie y que va a tener en su elenco también a Ryan Gosling, a Simu Liu, nuestro querido Shang-Chi y a Will Ferrell entre otros. Nada, la verdad que Hace poco tuvimos un teaser, ya desde antes que esta película eh, estaba entre mis favoritas para 2023 Y con el teaser que, que salió hace poco la verdad que nada me convenció por completo Tengo muchas ganas de ver esta película y habrá que esperar, habrá que esperar hasta el 20 de julio Momento en el que se va a estrenar Barbie Entramos a las 5 películas más esperadas eh, Ya quedan pocas, más o menos se pueden ir dando una idea de los títulos que voy a mencionar. Puesto número 5 para Transformers Rise of the Beast. Amo a los Transformers. Amo las películas de Transformers. Más allá de que eh, a mucha gente no le gustan las películas de Michael Bay. A mí me gustan bastante. Al menos la trilogía. Lo voy a decir así, la trilogía. Porque sé que después hicieron dos más. Pero esas películas la verdad que... No las vi, ahí sí que ya me, me alejé de, de todo ese universo de Transformers. Pero las primeras tres las he visto muchas veces, muchas veces. Creo que la primera, no sé, la vi más que la laran. La, para que se den una idea. Y era muy fanático de esas películas. Muy fanático. Y hace poco, bueno, en 2018, sí, hace poco, tuvimos Bumblebee, que la amé a me Bumblebee y ahora llega Rise of the Beast que, por lo que tengo entendido, es la secuela de Bumblebee, pero ya esto está todo separado de lo que fueron las películas de Michael Bay, o sea, las cinco películas que tuvimos de Transformers dirigidas por Michael Bay no tienen nada que ver con Bumblebee y esta que se va a estrenar ahora, Rise of the Beast, por lo que tengo entendido. Por ahí después terminan diciendo, no, no, si al final hay una conexión entre este personaje y esto y esto y aquello. y bueno Pero por lo que tengo entendido, no tiene nada que ver. Es como un reinicio de todo lo que es el universo de Transformers. De hecho hay otro Optimus Prime. Y bueno, hace poco también tuvimos un tráiler de esta película. Ven lo que les digo de que los trailers ayudan para eh, tener en cuenta y en consideración películas. Eh, así que, bueno eh, El, el tráiler de esta película me gustó mucho Me gustó mucho Es muy manija, es un tráiler manija Es para para Que termine el tráiler y, y querer ir al cine a ver la película Y no tener que esperar eh, La verdad que es un tráiler eh, que, que vende muy bien la película Seguro, eso seguro Y nada eh, Tengo ganas de ir a verla Porque repito soy muy fanático de los Transformers. Eh, amo a Bumblebee. Y va a estar en esta película. Hay un elenco impresionante. Ron Perlman. Eh, Mitchell Yeo. Pete Davidson. Peter Dinleish. Peter Dinleish va a estar. Eh, prestando su voz. Para esta película. Y vamos a tener también a Anthony Ramos. Y Dominic Fishback. Anthony Ramos. Genio total. Lo vimos en In The Heights. Hace poquito tiempo. Así que. Tengo muchas ganas de ver esta película. Y más allá de mi fanatismo por las películas de Transformers, en esta película van a llegar los maximales. De chiquito veía la serie animada de, de los maximales, Beast Wars, todo el tiempo. Me encantaba, me encantaba. Envejeció muy mal, muy mal envejeció, pero me encantaba. Y verlos en live action en esta película... En específico al Optimus Primal, es espectacular. Sé que hubo algunas quejas por parte de fanáticos sobre el CGI. Yo no lo vi mal, personalmente no lo vi mal. Y en el final del tráiler cuando eh, son animales y se van transformando es... Uff, no, no, ya quiero ver eso, quiero ver eso. Hay que esperar, hay que esperar al 8 de junio, junio y julio... Cargaditos, ¿eh? Cargaditos, así que ahorren, porque van a ser meses intensos para ir al cine. 8 de junio, Transformers Rise of the Beast. Puesto número 4, Spider-Man Across the Spider-Verse. Otra película que tendría que haber llegado el año pasado, no llegó y va a llegar ahora, el primero de junio. Eh, ¿Qué decir? Into the Spider-Verse. Una de mis películas favoritas de la vida Una de mis películas animadas favoritas Lejos, lejos, lejos, lejos Una de mis películas animadas favoritas Le tengo muchísimo aprecio Muchísimo Y eh, hay un episodio en el podcast Por si lo quieren ir a escuchar Y tengo muchas ganas de ver esta secuela Que ya nos mostró un pequeño adelanto En el que vimos a muchos Spider-Man. Y nada, quiero verla Quiero verla eh, Falta, pero bueno eh, cuando nos demos cuenta Ya vamos a estar en diciembre otra vez Brindando eh, Qué rápido que pasa el tiempo qué rápido Muchas ganas de ver esta película Muchas ganas de ver Across the Spider-Verse Que llega el primero de junio Puesto número 3 Una película que Les soy sincero Me había olvidado que se tenía que estrenar este año Me olvidé completamente Cuando entro a Letterboxd Para ver todas las películas que Se estrenaban que tenía fecha de estreno para 2023, me encuentro con Doom, parte 2. Me había olvidado por completo que se iba a estrenar en 2023. Y no por eh, porque no me interese, simplemente porque se me pasó, se me pasó. Entre tantas cosas, fue como, no, esta película se tiene que estrenar ahora. No, esta película se va a estrenar en 2023. La necesito, la necesito ya. Eh... Eh, nada, muchas ganas de ver esta película. La primera me gustó mucho. La verdad que me gustó mucho. Y, y. A ver. Es cierto que la primera. No le gustó a mucha gente. Porque quedaba inconclusa. Justamente esta segunda parte va a continuar esa historia. Y tengo ganas de ver cómo sigue. Aunque ya algunas cosas las sé. Eh, igualmente las quiero ver. En, en esta. En esta segunda parte. Que además va a tener a Florence Pugh, a Christopher Walken y a Austin Butler como nuevos personajes. Así que, a ver, teniendo estos actorazos, además de que ya teníamos a Timothee Alamed, a Zendaya, a Rebecca Ferguson, Javier Bardem. Eh, tengo muchas ganas de seguir viendo más de esta historia, así que, nada, 23 de noviembre, hay que esperar, pero ojalá. Eh, tengamos un tráiler dentro de poco para calmar esa manija puesto número 2 ya por descarte va a saltar el puesto número 1 y de hecho los engañé los engañé porque la portada de este episodio no hace referencia a la película que más espera los engañé por descarte van a sacar seguramente la película que más espero y de hecho si me conocen esa película es de mi director favorito, así que, bueno, ya dije casi todo. En este segundo puesto tengo a Guardians of the Galaxy volumen 3, mi grupo favorito del MCU. Y la película que va a estar prácticamente protagonizada por mi personaje favorito del MCU. O sea, nos va a contar la historia de mi personaje favorito, Rocket Raccoon, y la voy a pasar muy mal ya con el trailer eh, y con todo lo que se viene hablando de que alguien va a morir en esta película no lo veo bien a Rocket no lo veo bien eh, va a ser la despedida de James Gunn dirige esta película y ya está se despide de sus guardianes porque obviamente no los inventó él pero en el cine él es el padre de estos personajes eh, y después de todo lo que pasó de que lo habían echado y se unió a DC y después lo volvieron a contratar en Marvel Studios cierra esta trilogía y se despide eh, los Guaranes, como agrupación van a seguir existiendo, obviamente no con eh, la agrupación original de, de los varianes con nuevos personajes, algunos ya se fueron sumando, pero otros no van a estar más por lo que sea ya sea que se vayan a seguir su vida O que mueran Y ojalá uno de esos no sea Rocket Porque me va a doler, me va a doler en el alma Pero bueno, está entre las posibilidades Y va a ser una película que nos va a hacer llorar Que va a ser muy emocionante eh, Y claramente es una de las que más espero para este 2023 Llega el 4 de mayo Y va a poner en el puesto número 1 estaba indeciso con esto. Digamos que las dos películas que más espero son prácticamente el puesto número uno. Pero bueno, tenía que darle el puesto número dos a una de las películas. Y la que supera por muy poquito, pero por muy poquito, a Guardians of the Galaxy. Es, obviamente, Oppenheimer. La película de mi querido Christopher Nolan, mi director favorito. Si... Me dicen que van a hacer una película del creador de la bomba atómica. La verdad, no me interesa. No me interesa. Dame otra película. Dame otra historia. Pero, si me decís que la dirige Christopher Nolan. Estoy adentro. Completamente. Ya. Ya estoy sacando la entrada. Ya estoy haciendo fila. Para ir a sacar la entrada del cine. Ni siquiera por internet al cine. Es el efecto Nolan. Eh, o sea. No se necesita mucho más para, para engancharse con una película, estando ahí tu director favorito. Hace poco tuvimos un tráiler muy Nolan todo, muy Nolan todo. De hecho, no sé si vieron las imágenes de eh, la simulación de, de la explosión de la bomba atómica. Es algo que me, me maravilla. O sea... Ya sabemos que a Nolan le encantan los efectos prácticos, pero ya esto es como, o sea, increíble. Hay imágenes eh, de todo detrás de, de escena que, que ya eh, me parece increíble. Y, y bueno, muchas ganas de ver esta película. Está protagonizada por Killian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Kenneth Branagh, Benny Safdie, Robert Downey Jr. y muchos más eh, dentro del elenco. La verdad que, nada, ya con el simple hecho de que esté Nolan involucrado, eh, me interesa, pero con el elenco, con el avance y, y, y todo lo que ya eh, tenemos, me tiene muy manija. Nolan me tiene así. Así que bueno, hasta acá este repaso por todos los estrenos que vamos a tener en 2023. Seguramente faltó algo, seguramente traté de meter... Más o menos todo, obviamente las 12 películas que más espero, películas que por ahí no me interesaban tanto pero mencioné, otras que sí me interesaban pero que no estuvieron entre lo que más espero para este año, trate de mencionar más o menos todo lo que encontré para poder también permitirles a ustedes que armen una lista y que vayan buscando eh, qué películas se van a estrenar este año para vivir un 2023 a puro cine, así que nada.